El universo sigue siendo un lugar desconocido hasta el día de hoy, en ocasiones la humanidad ha experimentado la caída de objetos de lo más inusuales en el cielo, situaciones que aunque la ciencia o el mismo sentido común puedan explicar, siguen pareciendo sorprendentes, como lo que aconteció hace un par de días en Veracruz, en donde se dice que la parte de un ovni cayó desde el cielo, causando gran impacto en redes sociales. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Objeto extraño, cae del cielo. Veracruz, 10.18 de la noche. Este domingo 31 de julio, vecinos de Río Medio 4 reportaron la caída de un extraño artefacto que llegó del cielo y ha causado extrañeza. De acuerdo a llamadas y por redes sociales, vecinos de la zona norte de esta ciudad reportaron que escucharon como un artefacto venía descendiendo del cielo, haciendo mucho ruido y aunque se veía luminoso, este no traía fuego Causó más extrañeza cuando vieron que el objeto llegó a las copas de los árboles donde quedó atrapado, sin que nadie supiera al momento de qué se trataba el meteorólogo veracruzano Isidro Cano Luna en una rápida investigación indicó que el único antecedente que hay en este momento es el de un cohete chino que no pudieron controlar y los restos comenzaron a caer en Malasia. A mi consideración puede ser parte del cohete chino que estaba en descontrol y que gran número de piezas se veían caer en Malasia, del otro lado del mundo, comentó Cano Luna. Sin embargo, en tanto las autoridades pertinentes den una explicación al respecto, Isidro Cano recomendó a la población de Río Medio 4 no intentar bajar el artefacto, ya que de venir del exterior trae radiación y los efectos a la salud pueden ser muy graves. Advirtió que aún no se sabe con certeza qué pudiera estar pasando, pero que la recomendación es no tocar el artefacto y reportar el lugar exacto donde cayó. De momento, ninguna fuente oficial ha proporcionado información adicional confirmando la veracidad del evento o su posible origen. Incluso Protección Civil de Veracruz ha señalado que no hay reportes ciudadanos sobre el supuesto objeto y no se recorrió la zona ya que no había ninguna ubicación donde pudiera localizarse. Por otro lado, Código Rojo Veracruz, un medio digital local, detalló que la supuesta bola que cayó del cielo fue totalmente falsa después de una intensa búsqueda del objeto por más de dos horas. Esto quedó grabado en una transmisión en vivo que se realizó mediante su página de Facebook, en donde explican que en el lugar no se encontraba nada y que no se dejaran engañar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches amigos de... que nos siguen en las redes sociales en Código Rojo, Veracruz. Fuerte, fuerte lluvia, fuerte, fuerte lluvia. ...que está cayendo aquí en la zona conurbada Vera Cruz Boca del Río... ...aquí en Río Medio 4, pues... ...solo, solo para verificar sobre el presunto objeto que cayó aquí en Río Medio 4... ...para que estén enterados este presunto objeto, esta presunta bola... ...que dicen que cayó aproximadamente hace dos horas aquí en... ...en Río Medio 4... ...así es... ...esta presunta bola que... ...cayó aquí en Río Medio 4... ...pues miren, les vamos a comentar... ...para que... Eh, ...no caigan... ...no caigan en, en, en mentiras... ...no caigan por ahí en imágenes... ...que no sé llamar... ...llevo casi 40 minutos, una hora... ...ya recorrí todo el... Eh, eh, ...Lomas de Río Medio 4... ...todos los condominios hasta el fondo... ahí atrás y... Hasta ahorita no he visto ninguna bola arriba de un árbol. Ya pregunté, desperté gente, estamos aquí en la taquería. ¿Cómo se llama tu taquería? El taquerito. El taquerito, miren, aquí estamos con el taquerito. Y vamos a limpiar Y no hemos encontrado absolutamente nada. De veras, en serio, llevo casi 40 minutos, más de 40 minutos buscando... Todo Río Medio 4 y es el, el famoso objeto que cayó del cielo, que lo subió Isidro Cano. Me gustaría, por favor, don Isidro, que nos dijera en dónde Tenemos una hora aquí y no hay nada, casi una hora. Recorrimos desde el principio la calle, la calle que está a la principal, a mano derecha, hacia el kilómetro tres y medio. No hay nada, nos fuimos hasta el fondo, hasta los, hasta los médanos tampoco hay nada volamos el dron también miren aquí está el dron aquí lo traigo aquí lo traigo lo tuve que poner en una bolsa la ya no le entra el agua pero tuve que poner en una bolsa volamos el dron toda esta parte de aquí y no vimos nada y pues bueno para tratar de averiguar exactamente exactamente dónde, dónde presuntamente cayó ese objeto estamos hablando de Isidro no nos contesta queremos saber si alguien de ustedes si alguien de ustedes sabe exactamente, si, a, si alguien de ustedes sabe exactamente dónde cayó, para que nos, nos pueda avisar al, al teléfono del código rojo, ahí está en la página, para que yo vaya y haga una transmisión y vuele el dron y le dé vueltas y le tome fotos, le tome video, pero mientras, nada, no hay nada, señores, no hay nada, son los comentarios y comentarios, sin embargo, son comentarios que... Que no llegan a nadie, nadie te dice, cayó en tal calle, este, arriba de tal casa. ¿Y tú qué piensas acerca de este extraño objeto que cayó del cielo? Me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Recuerden que aquí estaremos investigando más sobre este caso y otros que surjan en internet. En cuanto tengamos más noticias, les subiré un nuevo video. Mi nombre es Oxlack Castro. Suscríbanse al canal, denle like al video y compártanlo. Nos vemos en el siguiente video.